Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Haciendo el podcast más pirata de las redes.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 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de en Cinematografía cine. a través del programa de fomento al cine, cine. mexicano. Bien, Bienvenidos sean todos ustedes eh, podcast escuchas o como quiera que se les diga a estos personajes que escuchan estos programas, que no, no tienen nada de nuevo, no ya había ya había emisiones radiales antes de, digo, para los millennials, eh, había una cosa que, que, que se llamaba radio y que transmitía programas a través de una cajita, ¿no? Como que tampoco es que estén inventando el hilo negro. Pero bueno, nos sumamos a, ya desde hace más de un año, nos sumamos a esta onda de hacer podcast con la intención de contarle de cerca los pormenores del de cine experimental y, y la creación de películas experimentales y pues escuchar de primera voz eh, qué onda con, con los creadores que están haciendo estas películas. Pero en esta ocasión, como ya eh, eh, los asiduos escuchas de este, de este podcast saben, estamos eh, arrancando la Gira Ultracinema, eh, este proyecto que fue graciosamente apoyado por el Focine. Entonces, bueno, una de las cosas que nos, nos eh, propusimos hacer es entrevistar a no solo a los... Eh, wow involucrados en la gira, digamos, los, los creadores, la gente que hace las películas que, que van a formar parte, sino también a los gestores culturales de estos de estos espacios que vamos que vamos a visitar. Y hoy tenemos unos invitados súper extra recontra fantásticos que tienen un proyecto que nos nos encantó, nos maravilló desde desde que supimos que había posibilidad de colaborar, pero antes de platicar con ellos, quiero saludar, felicitar a mi querido contrapache Antonio Bunt, que ya tenía como un montón de capítulos que no coincidíamos porque sigue de bracero en el Monterrey canadiense, en Montreal. Y pues ni modo, para pagarle los lujos excéntricos de yerbita de su gato, pues lo tenemos trabajando allá en, en, en Canadá. <risa> Maestro Bunt, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Yerbita no come otra cosa que no sea merluza del Mar del Norte, entonces pues es... <risa> no, me imagino suele, que es carísimo suele, ser, carísimo, suele ser complejo hasta encontrarla, entonces pues a la reina lo que pida. Entonces, Buenísimo. Pues aquí, aquí estamos, aquí estamos pues, de nuevo. Como saben, este es un podcast completamente pet friendly, eh, de hecho aquí no, ustedes no lo van a ver porque solo se, se escucha la, la versión... Eh, de, de este podcast solo es, es, es auditiva, pero bueno, aquí en la ventanita, aquí en la esquina de mi ventana se ve la carita de Oscar Mayer, que hace un par de días cumplió eh, 17 añotes. Y bueno, pues ya, sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestros queridos amigos eh, Carla Sanzores y Freddy nah, de un proyecto maravilloso que se llama La Caracola, que bueno, ya les, les, les contaremos, tienen varios proyectos son incansables promotores de, del cine y pues estamos muy contentos de que, de que nos acompañen ahora en, en, en, desde Campeche. ¿Cómo están queridos Freddy y Carla? Muy bien, estamos ya muy contentos, ahorita tenemos un poquito de, de lluvia y pues eh, seguimos trabajando con esto del hoy, casualmente concluyó el taller de cine experimental para niños y tuvimos una albercada afortunadamente como es entre el mediodía no hubo ninguna lluvia y el clima estuvo pues el idóneo para, para convivir con los, con los niños que estuvieron con nosotros en el taller durante estas dos últimas semanas buenísimo, sí, eh, me acuerdo bueno, anduvimos buscando opciones, ¿no? porque uno, tú, tú lo sabes Freddy, una de las de los requisitos para, bueno, no sé si el, el, el proyecto de, de equipamiento incluya esto, pero bueno, la parte de, de formación de público sí te, eh, te, te incluye, la, la, te dan la, la amable opción de que hagas funciones para niños, para jóvenes, para adultos mayores, para comunidades indígenas, afrodescendientes, y demás. o sea, que te salgas de tu de tu zona de confort y entonces, pues nosotros la verdad es que pues, estamos muy felices en esta zona de confort, pero eh, esto es un reto, ¿no? Este era un reto así como que ¿a, a qué otros públicos le podemos hacer llegar al cine experimental. Justo un poquito jugando, o, o, la idea de, de, de, del podcast mismo, lo hemos dicho innumerables veces, es bajarle dos o tres rayitas al, al asunto de que, el, de que el cine experimental es para unos cuantos iniciados, eh, y, y, y a través de las entrevistas nos hemos dado cuenta que pues los cineastas experimentales pues, son seres humanos también, ¿no? También tienen <ríe> sentimientos. O sea, no son aquellos robots así super académicos que solo piensan en... ¿qué, ¿Qué raya más le voy a poner a mi película para que...? ¡Oh, ya me volví a No, esto ah, bien. Ah, de repente aquí se me... Y ahí a decir una palabrota. <risa> Pero... De repente bueno, es que, me congelé. yo ves que aquí no, no censuran... No, bueno, es lo bueno. Bueno, quién sabe si ahora vamos a ir a públicos infantiles. Sí, caray. Hay que, hay no, que cuidarnos. Nuestro, que, hay nuestro hay que lenguaje. Sobre todo. <ríe> nuestro Pero bueno. lenguaje. El caso es que pues, tuvimos la, la, la suerte de que, de que Freddy atendiera nuestro llamado con este maravilloso proyecto que es la caracola. Pero vamos a dejar que, que Freddy y Carla nos cuenten qué es la caracola para empezar. Ya después nos soltamos con el resto de sus proyectos. Bueno, pues la caracola eh, surge a partir de, de bochocinema. O sea, bochocinema es viajamos en un bochito, ponemos cine. este, Siempre ha sido el motor principal salir. O salir a las colonias, ir a, a las comunidades, a las localidades, este, apropiarnos del, del espacio público, este... Y es eso, ¿no? Este Viajar. Y cuando viajas, pues también te encuentras con ciertas necesidades o requerimientos técnicos que necesitas. Y uno de los inconvenientes que tenía viajar con el bocho es que solamente podías poner una película a partir, en este caso, ahorita en el horario de verano que estamos, a partir de las siete y media, ocho de la noche. Y cuando está en el horario antiguo, pues sí ya podías poner las películas a las cinco de la tarde, porque es cuando pues ya, ya, ya está un poquito oscuro, ya está llegando la tarde. Y pues cualquier proyector que tengas, si son las cinco de la tarde en el horario actual, pues no se va a ver absolutamente nada en, en la pantalla, ¿no? Tienes que esperar la noche para que puedas ver. Y luego también tiene la afectación también de que el espacio público también tiene lámparas, reflectores, que disminuye la intensidad de, de, de un proyector. Entonces, de ahí sale la, la idea, pues necesitamos uno, este, el público que siempre llega eh, son niños, Infancia. infancias. Entonces necesitamos algo que pudiéramos proyectar desde que lleguemos a la comunidad, al lugar, proyectar, proyectar y ya cuando llegue la tarde pues ya poner la programación para jóvenes, para una, una programación familiar y esto es lo que dando vueltas por, por la ciudad, un amigo me dijo oye, este porque yo previamente trabajé, bueno esa es la igual es la, la moda que hay allá en Canadá y en Estados Unidos que son los trailer park o las caravanas o, lo, o esos este, de vehículos RB que se, que se llaman entonces yo trabajé con mi madrina que ella tuvo durante muchísimos años, 54 años, un trailer park aquí en Campeche, y que recibió a muchísimos viajeros de, de Canadá, de Ontario eh, específicamente. Entonces ahí surgió la idea de que, bueno, pues una caravana pues es una buena opción porque puedes viajar, la puedes arrastrar, este, puede ser motorhome, y podemos adaptarlo para para poner estas funciones de, de cine que necesitábamos. Y fue que un día un amigo, este José, que anda por todos lados en la ciudad, me dijo, oye, este, me encontré una, una casa rodante como la que me has platicado, abandonada, este, de, en tal lugar, y me mandó la foto. Entonces, durante muchos años pasé por ese lugar y vi la, la caravana ahí abandonada, hasta que un día, este, tuvimos el, el dinero. En a mano y este y fuimos a golpear la puerta del, del dueño y platicar con él y este de, y preguntarle sobre la sobre esa caravana y este pues el señor como que si sí quería no quería y al final este de, se accedió y nos vendió la la casa rodante este de, pues nos platicó un poquito de la historia este investigamos sobre el qué tipo de modelo y resulta que es una es una casa rodante que es un modelo la empresa se llama Forester es del año 1963 este y la construyeron en Iowa en Estados Unidos y resulta que pues también este de, pues buscando en las redes hay un club de Forester vintage de que compran estas casas rodantes, las remodelan, las venden, incluso tienen un encuentro pues, nacional en Estados Unidos, donde van todos con sus caravanas a presumirlas y pues, a vivir en un, en un trailer park. Y, pues, este... Y entonces, pues, la verdad que sí estaba muy maltratadita la, la, la casa rodante, pero en nuestra visión teníamos, ¿no? Este de... Pues, tiene posibilidades, ¿no? Este... Cuando se hicieron las pláticas con María Novaro para lo de las convocatorias, todo, este de, Pues, se dio la oportunidad... Es, previamente nosotros este, participamos en una, en una feria de libro de, la, de aquí de la Universidad de Campeche y, este, y la remodelamos y le hicimos un, un, así como una, una, una manito de gato conseguimos de unos videoclubs que estaban cerrando videoclubs de VHS y pues tenían pósters y que nos los vendieron a un peso, cinco pesos otros pósters pues ya nos las regalaron y la cuestión que que remodelamos un poco la casa rodante, le pusimos <risa> pósters alrededor y pues nos fuimos con eso a la a la feria del libro y teníamos de teníamos así como que bueno, pa, pensamos que sí va a funcionar, pero ahora en teoría pensamos que va a funcionar, ¿no? Y ahora el momento de la práctica funcionará y, y es la hora de comprobar la la teoría, ¿no? Este la hipótesis y teníamos pensado que íbamos a cobrar este el acceso para los jóvenes en pues en cinco pesos. Y llegaban los jóvenes y preguntaban, ¿qué es esto? No, pues es un cine y estamos poniendo cortometrajes de terror. Y, este, y seguían de largo, ¿no? Y como que veíamos que, pues sí preguntaban, pero no, no pasaban. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Pues vamos a cambiar la estrategia, ¿no? Decirles que entren y una vez que estén adentro, ven los cortometrajes y al finalizar el cortometraje, pues la persona que de, del equipo de staff les va a decir que si les gustó las películas, les gustó este, lo que estamos haciendo, pues aceptamos donativo. Y poníamos el, pasábamos así como en el camión este, el, el bote, ¿no? Y, y nos funcionó. O sea, empezamos a ver que sí empezaban a comunicarse los muchachos, empezaba a pasarse la voz. Y empezamos a vender las palomitas, igual, a este pues era un vasito pequeñito en dos pesos, el refresco en dos pesos, entraban, 15 minutos de programación salían y, este, y empezamos a ver el flujo de, de estudiantes, ¿no? Al finalizar la, la feria, hay otros amigos que, que ellos venden libros, venden revistas y pues como todos en, en ferias y en eventos, se preguntan al final, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo la venta? y nos dice este pues varios, ¿no? Pues nada más vendí 30 pesos de revista o 300, 500 pesos de libros. Y nos preguntan a nosotros y ustedes cómo les fue. Y mm. le decimos, "No, pues contamos este 2500 pesos wow. solamente de, entre Donat, entre Pesito, entre Pesito, en pesito ¿no? Qué maravilla. Entonces este de ya nos dimos cuenta, ¿no? Pues esto funciona, ¿no? Este de, estamos en el camino este de, pues correcto, ¿no? y pues es, seguimos investigando hasta que llegamos a en, en internet que te dan muchas herramientas y encontramos que hay unos proyectos que pues ahora decimos nosotros que son proyectos hermanos que uno está en Inglaterra que se llama eh, Cinema Sol que también es una casa rodante que también se le encontraron este de abandonada toda podrida y la restauraron y este ahora es Cinema Sol y exhiben este de igual este cortometrajes en, en festivales en, en Inglaterra, ¿no? Y encontramos otro también este que se llama Cinema Pug, que está en España, que también es una caravana y que también este de ponen películas y cortometrajes. Y encontramos así este de... Y nosotros en México, que en este caso la, la, la Casa Rodante, este, la Caracola, que exhibimos, ¿no? Entonces en el en el mundo pues hay tres proyectos similares, quizás este hay dos o tres proyectos más que son así, que han sido que son emergentes. En México tenemos este Cine Transformer, que es así como mm. que este es un tráiler, ¿no? El, el Palacio de los Cines Multicinemas este cine cinema, de este Cine Transformer y este y pues nosotros, ¿no? Y también hay este de personas que en Argentina que también este de un proyecto que se llama Rodando Cine, que en una combi también este, de, llevan la combi, proyectan igual este, de, de películas en, la, en parte de, de Argentina y, y un grupo también que este, de ellos llegó a, a México y se asentó en Puerto Morelos y pues la, la pandemia también los afectó y este, tuvieron que regresar, ¿no? Y pues esa es la, así como que la, la, la breve este, de historia de, de, de, de la caracola y pues al realizarte esta convocatoria de equipamiento y todo pues como que fue el punto este de cuando la, leímos la convocatoria es, el, es así como que pues es la convocatoria que donde debe de participar la caracola no y así que diseñamos todo la, el todo este de pues cumplir todos los requisitos el que pedía la convocatoria y aplicar y esperar los los resultados y pues afortunadamente este de, pues al jurado que nos calificó, pues les gustó bastante el proyecto, la idea. Y, este de, y pues ya estamos ya a un año de, de trabajar la, la caracola. Este, pues nosotros vamos a comunidades, vamos a ahorita que está de moda organizar bazares en, la, en el espacio público, pues nos vamos a esos bazares. Ahí ponemos aquí pusimos la foto de la de la casa rodante, tiene su alfombra roja, tenemos máquina de palomita, este tenemos una máquina de de lado suave y este de aquí con, con la familia, con Carla, este pues nos ponemos ahí las pilas para pues para instalarnos, ¿no? Porque también hemos encontrado que que, que sí es una tarea, es una tarea tediosa, ¿no? O sea, sí se necesita fuerza, se necesita este de ganas este sí, cuando, por, nos, cuando uh -huh. nos presentaron me dio mucha risa porque dice hacen una labor incansable y la uh -huh. verdad es que no es cierto si no cansamos porque el trabajo de salir a las comunidades o a estos lugares públicos con la caracola pues eh, significa cargar las cosas a la caracola que de bocinas, pantalla, la palomera, los kilos de palomitas, las silla, las mesas este, la alfombra, todo lo que va adentro de la caracola y entonces nos vamos todos en, en equipo somos familia pero somos equipo y entonces llegamos a algún lugar y luego tenemos que llegar y descargar las cosas armar el cine así como los del, los del los de circo. circo y yo pongo mi palomera este, además llevamos una sala de lecturas que es de programa nacional de salas de lectura que me la colmena sabia y entonces bajamos los libros, trabajamos con los niños o con las personas que se acercan hacia los libros. Mientras estamos armando todo lo que es el cine, empezamos a, a tratar de... El mejor eh, anuncio publicitario que pueda haber en el mundo es la misma gente. Entonces, cuando boleto, el eh. primero que llega, le damos un boleto y le decimos, vamos a tener cine al aire libre y en la caracola. A tal hora. Ya pueden venir y con este boleto pueden subir. Entonces la, ellos mismos empiezan a hacer boca a boca mientras nosotros estamos bajando las sillas, acomodando la alfombra, barriendo el espacio porque generalmente si no es la basura que, que es un problema que vemos como en todas las comunidades y en todas las ciudades como que la gente todavía no tiene la que el aquel de mete por favor tu basura en el bote, uh, también caen las hojas de los árboles, entonces tenemos que barrer, acomodar el lugar. Y cuando terminamos de proyectar, ahora hay que volver a recoger la palomera, la pantalla, las sillas, la alfombra roja, los libros, y todo lo mismo que ya sacamos lo tenemos que volver a subir, y cuando regresamos a casa, volverlos a descargar a la bodega. O sea, es, sí es una labor que es cansada físicamente, pero que hay algo en, la, en el mismo trabajo que te inyecta toda la adrenalina para que todavía cuando llegues Tengamos esta oportunidad de platicar todas las cosas que nos pasaron y las vivencias que tenemos porque si vamos a una comunidad, como hay una la que acabamos de ir a reciente, la última vez, uh -huh, que okay. es a un lugar que se llama Miguel Colorado y entonces está metido siete kilómetros dentro de la, después de la carretera, tú doblas y entras en la selva y, y entonces cuando llegas a una comunidad donde no hay nada, y llegan y te dicen, es la primera vez que veo un cine, porque el cine real no lo conozco, nunca me he sentado en un cine con butacas, nunca me he sentado frente a una pantalla que no sea la televisión, si tienen televisión, nunca he visto una palomera de, de palomitas de maíz, nunca he visto una máquina de palomitas de maíz, y que te digan, son las palomitas más ricas que he probado en mi vida, o sea, son todas esas, experiencias y pequeños comentarios que sí es cansado físicamente fuera de cuenta que te están poniendo una inyección de adrenalina para seguir haciendo todas estas cosas en estos lugares a donde parece que nada más les toca el sol, <risa> <risa> no llega nada más que el sol. <risa> o, o, oigan, y una, una pregunta, van, van a uh... ¿Van a comunidades dentro del estado o, o, o también han tenido oportunidad de recorrer un poco más eh, la península o algunas otras ciudades? Bueno, esa sería la, como que la tercera parte del proyecto, ¿no? O sea, la visión es poder viajar por todo el país, si, si por todo el país si se pudiera. Este, vamos a aplicar ahorita en la convocatoria a ver este de, si pegamos para que sea cuando menos en el estado o cuando menos sea peninsular este, porque hay un impedimento que tiene este, este tipo de proyectos ¿no? y, ese, y, ahorita es, y ahorita es el combustible ¿no? es una, una parte que, que, que, en que se gasta en, en la camioneta ¿no? porque al tener la camioneta y arrastrar este, la caravana, pues el consumo de energía, este, el consumo de, de gasolina aumenta. Este, vamos más despacio. Y así que vamos más despacio, este, de, son ese tipo de, pues, de, de problemas que tenemos, pero pues metiendo el proyecto y que les gusta el jurado, pues sí, nos ayudaría bastante para cumplir mm. este de, pues, el cometido, ¿no? Este de poder viajar. Este, el otro tema que es, este, que ya investigamos y que sí hay, es el seguro porque hacer una casa rodante y un vehículo este de, pues para transitar por las carreteras federales pues necesitas un seguro mm. este por cualquier accidente cualquier mm. cosa y pues también para protección también del proyecto y de y de nosotros este de contratar un seguro para pues no se vaya a la caracola y todo lo que invertimos no pues a no menos ya alguien que alguien no los devuelva no este, de, de, ese tema no pero este de, por otro lado el, o sea, la, la la estadística la audiencia ahí está. Este, uh -huh. Ahorita en la última de, de análisis que hizo el INCINE, pues estamos hablando de pues 90%, 99% de la población no puede asistir a una sala de cine comercial o, o familias. Este, de, y pues nosotros lo vemos ahorita, por ejemplo, eh, un convocuates en Cinépolis te cuesta 280 pesos más 140 pesos de tu, de tu entrada de, de cine y pues ya estás hablando de 500, 600 pesos por ir a una función de cine tradicional cuando por dos es, personas y entonces en eh, México pues también las familias son grandes este, la distancia promedio de un cine son de 30 kilómetros o sea, ahorita pues están subiendo de precio las cosas o sea, está una situación muy compleja que está viviendo el, el país y que bueno, que siempre, no, no es ahorita sino que siempre ha estado así y pues que ahorita, este de, o sea, nosotros llevar el cine, llevar esta muestra, pues también contribuimos un poquito a reducir cuando menos esta, esta estadística, ¿no? Y aportar algo a, pues a la población. Y pues junto con el taller de cine para niños y pues los espacios Importante. y todos los, pues todo lo, lo que hacemos, pues sirve de, de, de algo, ¿no? Incluso para, en el caso de Campeche, de producción de cortometrajes, tenemos pues 0.1% de películas en este año, igual tenemos el 0.1% de películas. Este año apenas salió la primera película uh -huh. filmada en Campeche. En toda la wow. historia del cine mexicano, nunca se había filmado una película en Campeche y apenas se filmó la primera. Y a ver si, si, la, si la registran. Sí, y por ejemplo, ahorita de, la, de las películas está ahorita... Que eh, nominaron a los arieles está, ¿qué les pasó a las abejas? Mm. Este, pero ¿qué les pasó a las abejas? está apareciendo en 2022 pero esa película es de 2017 cuando okay. a través de un pegda se hizo la, la, la película ¿no? Pues imagínense ¿cuánto tiempo ha pasado para que la película pueda Recorrer. ver luz a un nivel pues de un poquito más comercial y estar nominada a, en este caso a los arieles pues ya son como cinco años. Uh -huh. Entonces, estamos en ese caso, Campeche sí está, este, pues, bastante atrasado. Y, este, y, pues, nosotros, nuestro trabajo, pues, es la exhibición, ¿no? Y poco a poco ahorita con el taller de, eh, estuvo la convocatoria de alas y raíces, este, participamos y quedamos, este, el monto que dan no es mucho, pero pues nada más igual por el gusto de, de, de estar con los niños y de formar, y público. De formar público, pues, estamos allá. Aplicamos al lefai pero no quedamos porque, igual, este de, fueron muy poco. Pues hay muy poco presupuesto para tantos proyectos. O sea, son 50 proyectos que participaron y, y solamente aprobaron a 15. Y así que sí está competido. <ríe> está competido. Pero, este de, pero por otro lado, ya, ya hicimos este de, el, el proyecto. Y pues, básicamente, esa es la importancia de. de de ir a los lugares en donde el cine no llega, ¿no? Y quizás, este... Y pues eso es lo que proporciona la, la, la caracola. este la Dar esa experiencia a los niños de entrar a un cine que tiene clima, tiene su alfombra, tiene su proyector, tiene su sonido Dolby Atmos, Palomita. este tiene sus palomitas... Este, pues ahí, le, ahí, te, ahí en la imagen tenemos ahí la, la marquesina este de, y que puedan estar ellos así pues en trance ¿no? viendo un cortometraje o, o, o una película ¿no? y pues este de, cuando lo pusimos en las redes sociales pues le gustó mucho a la gente local virales. nos hicimos virales este de, pero sí este de quizá la parte donde se complica es que todavía los que se encargan de la promoción cultural institucional como que no comprenden este de nuestro proyecto como que piensan que es un negocio es que todo el me... mundo cree que es un negocio Ajá. entonces hasta en, en, en cuando aparecimos en, en las redes sociales y nos convertimos en algo viral porque todo el mundo decía oye pero ¿cómo se les ocurre tener un cinito? entonces eh, preguntan ¿dónde se ponen? ¿se ponen todos los días? ¿cuánto cuesta? ¿En dónde nos podemos encontrar? Y nosotros no somos un negocio. Inclusive cuando pedimos algún permiso para proyectar o para colocarnos en algún lugar, lo primero que hacen es decirnos, su negocio necesita tal cosa, pero no somos un negocio porque lo que se hace es de una manera, pues podemos decir que sin fines de lucros, porque en realidad, por más que yo venda las palomitas, mi venta de palomitas nunca va a poder sanar el gasto que se hace, eh, porque por ejemplo, la, probablemente las palomitas me ayuden a pagar el combustible, pero ¿cómo pago yo? Yo no puedo cargar, hacer la palomita, ser el que proyecta y ser el que maneja, entonces necesitamos a gente que vaya voluntariamente a fuerza, <risa> gratuitamente, y entonces nuestro trabajo es gratuito, pero debería tener un costo, por ejemplo una persona que maneja una máquina de palomitas, yo tendría que darle el salario, a la persona que está proyectando tendría que darle su salario y necesitamos de una persona que carga, de una persona que cobra y de una persona que maneje la camioneta porque no podemos eh, hacer las maniobras incluso alguien tiene que manejar para nosotros maniobrar con la caracola porque es también un trabajo físico porque la caracola no se coloca sola hay que darle una pequeña empujadita físicamente <risa> <risa> entonces si sí lleva muchos Muchas cosas. Sí, pero también abre este de una posibilidad que, eh, por ejemplo, eh, nos contrataron una, una gasolinera que se llama, aquí se, le, se llama, creo que es nacional la, la empresa, las amigas. las amigas Gasolineras, y, este, y les gustó la, la opción de la, de la caracola y nos contrataron para darles el servicio para el Festival de Día de Niños pues de que organiza la gasolinera y así que este de pues les dijimos ¿no? sacamos nuestros números y todo y les cobramos cuando eran cuatro mil quinientos pesos que incluía la máquina de palomita, la máquina de helado, este el cine y este y fuimos a gastar lo que ganamos en otra comunidad fuimos <ríe> sí. a llevarle lo mismo que le llevamos a los niños de la ciudad pagado por las gasolineras pero fuimos a llevarle exactamente el mismo servicio a una comunidad en la que ni siquiera tienen transporte para poder llegar a la ciudad. Ajá. Y lo que nos gustó en ese caso de la gasolinera es que en la campaña de canje de boletos pusieron que, que las personas que quieran su boleto tenían que donar medio kilo de maíz palomero. Así que este de, se lograron reunir como 25 kilos de maíz palomero. Aparte, pues nos pagaron y este así que pudimos hacer así el dos por uno, ¿no? Uh -huh. Con el dinero que nos dieron nos fuimos a otro lugar otro y... Y estuvimos dando las palomitas gratis a los, a los niños, ¿no? Y pues, este de. Y, ya nos, de Ajá. y ya nos dijeron, <risa> igual que quieren otras dos funciones, un poquito más alejadas, y como son de gasolinera, pues ya no. Ellos van a aportar la, la gasolina y este de. para poder este de viajar, ¿no? Entonces, también, este, igual nos contrataron para unos 15 años, que una, una, una muchachita quería, este, de, el papá quería poner una película y un mensaje al a la quinceañera y pues nos contrató y e hicimos el montaje, le pusimos todos los todo lo que hacemos y le pusimos su, su película. ¿no? Entonces sí se sí abre una Posibilidad. muchas posibilidades de ahorita, por ejemplo, en esto que es la moda de de los bazares, pues vamos a los bazares, nos evitamos el permiso. <risa> Y al, al ir a los bazares pues ya nos evitamos los permisos que piden los ayuntamientos y todo, este, porque igual intentamos este, instalarnos en el malecón de la ciudad y, y una vez que abrimos este, la, la puerta de la caracola, la bienvenida nos los dio la, los inspectores del ayuntamiento, ¿no? Bien, <risa> tu mochada. Sí, sí, imagino, este de, todo el mundo viene sin permiso y nada más nosotros y ya nos estaban cobrando y que nos quiten, se estorban, no pueden vender aquí, yo no vendo nada, yo no vendo nada, yo estoy haciéndole promoción a un cine cultural y entonces, pero sí fueron así de una manera muy grosera y muy invasiva y se sentaron justo enfrente de nosotros para vigilar que no vendiéramos nada. Entonces es que no somos un negocio pero todavía no pueden captar la idea los, los, los niveles pues sí la, las instituciones oficiales no digamos estatales, o estatales ¿no? no pueden sí, así es sí lo, lo interesante de esa experiencia fue que por ejemplo los extranjeros y y que son americanos estaban encantados con ver una, una casa rodante de, fabricada en Estados Unidos que es muy vieja es icónica para ellos eh, verlas en el Malecón restaurada eso fue así como que, wow, para ellos y se tomaban fotos y, y ya. Por el otro lado, el acoso de, de, la, de los municipales para que paguemos alguna mochada, como bien dicen. Oye, pues no sé, digo, me fui un momento porque mi computadora se puso loca, bueno, ya regresé, pero no sé si ya, ya, ya platicaron de, de eso. Pero bueno, antes de, de, de, de cuántos le caben y, y demás, pero ahorita, antes de que se me olvide, maestro Bunt, tenemos a como de lugar que conseguirnos una caracola porque imagínate nos dimos a ver locos paseando por el por el mundo proyectando cine experimental y así en, con este, digo, ultracinema es este, ese espíritu, ¿no? aventurero de, de, de compartir el cine con quien con quien lo quiera ver y, y, y sin, sin fines de lucro, sin afán más que compartir el cine por el amor al cine entonces, yo no sé, Maestro Bunte, ¿ahora qué anda usted allá? Cuando se regrese, regrese en una caracola. para que yo, No, este, Yo he estado, de, de hecho, de hecho paso seguido por donde hay, hay combis eh, como de colección, entonces, pues no estaría mal y con frecuencia ya ven que digo, quienes han, quienes escuchan el podcast, con frecuencia menciono que deberíamos hacer un ultra, una gira ultracinema por América Latina que si el Che lo hizo, ¿por qué nosotros no? Pues ya está es. la respuesta. Vamos a seguir el ejemplo de, de, de Freddy y de Carla y sumarnos a este selecto club de, de cines rodantes. A mí me pareció, cuando me contó, me pareció brutal. Una, una idea fantástica. Y, y pensar que las películas de, del festival se puedan mostrar ahí a, a, a, las, a, a los niños, a las infancias, me, me voló a la cabeza. Y pues por eso dije, vamos a... Vamos a ¿Pero ya, ya hablaron cuántos le caben? ¿Ya, ya no, contaron cuántos le caben? Aún no. Eso me parece maravilloso porque le da, le da además su, su toque especial, porque sí, Freddy lo, sí. lo presentó muy bien. ¿Cuántos le caben a la caracola? Bueno, en adultos entran hasta ocho adultos. Y en niños hasta 12 niños, más o menos. Ese es el espacio que, te, que tenemos disponible. Este, entonces... Freddy, Freddy me, lo, me, lo, me lo vendió bien, me lo vendió como el cine más pequeño de México. Eso me, me pareció fantástico. Así es. Y está, bueno, le platicaba ahorita que pues tiene su clima, tiene el sistema Dolby Atmos, tiene su proyector, este, ahorita ya tiene su, su, su ventila, este, tiene pues luz interior, tiene este de pues la alfombra roja, también butacas. tiene, tiene sus butacas. O sea, está cómodo para que los niños o, o los adultos entren en trance y, y está insonorizada, o sea que, por ejemplo, nos sirve mucho nosotros en los eventos masivos, en este caso los bazares, que siempre llegan los payasos, pero los payasos, este, de, pues hacen, pues ponen música y todo, o hay bailables, este, hay mucho ruido, y en el caso de ya, cuando entras a la caracola, pues no se escucha nada del, del ruido exterior, así que están, se, entra el público en trance, este ya este para ver su su película Oye, está está maravilloso yo digo no no conozco la la caracola nada más como me lo cuentan insisto se me, se me antojaba un montón estar no solo no solo en en Campeche sino ir a ir a ver esta esta función que vamos a tener pero, y yo conozco el cine transform no le pide no le pide nada eh no le pide nada la verdad está padre el cine transform pero, mío, hombre, esta, algún día tendremos este, un trailer tiene, tiene su encanto <risas> Ya, ya ya los veo, ya los veo que se van a conseguir un trailer ahí también sí. y lo van a convertir en cine, cine rodante. Sí. Les, oh, este... les vamos a... Dime, dime, Freddy. Ah, bueno, el cine Transforme, pues es, este, viene pues igual del cine mexicano de, de, del esposo Gloria. o coca amigo de Rosario, Gloria Chagoyán, Chagoyán, y este, de, y pues ha estado aquí igual en Campeche, pero dando cursos de, de un banco de Banamex. Y de, mm, y de, y de petroleros Mexicano. mexicanos no he podido entrar pero sí conozco el, el sí he conocido el, el proyecto este la página y todo lo que han hecho y está muy padre está muy muy muy bien es así como que sería el super cine también pero eso también de o sea es creo que Roma Roma la película Roma contrató a cine transforme para ir a creo que estuvo en Tabasco este haciendo unas funciones de, de cine y pues ahorita es como que. Eh, es una tendencia, es una moda, parece nuevo, pero viene de muchos años atrás, o sea, es algo antiguo. Eh, incluso la, la Cineteca Nacional tenía, creo que dos Toyotas que, eran, este, de, que igual eran cine móviles y que estuvieron viajando en la década de los 70 más o menos. Este, entonces el cine móvil, este, de, pues también. O sea, tiene su historia. O sea, ha tenido recorrido y hay mucha gente también que ha ido a, de pueblito a pueblito a exhibir películas, como, así como en, como en un circo, ¿no? Así que, pues, también nosotros pues no estamos descubriendo el, el hilo negro de, de la exhibición de cine móvil, pero sí encontramos ahí la oportunidad. O sea, nosotros este, estamos en el. Bueno, en. Igual fundamos, el, el, por la necesidad del Centro Cultural, el, el brazo fuerte, y pues también es un tipo de público que llega, ¿no? Diferente. Diferente. Entonces, este de, cuando exhibimos al aire libre fuera de, de, pues del Centro Cultural, nos preguntábamos este de cómo es que este público no llega al Centro Cultural, si le gusta y si si le gusta el cine no por ejemplo nosotros hicimos ahorita con el festival morbito que igual firmamos convenio con ellos el año pasado este y por esto de la pandemia igual tenemos que igual hay que reinventarse reinvertir y reinventarse y este encontramos la fórmula que le pusimos nosotros este de sí, sí, cine garage entonces hicimos la convocatoria y, este, y llevamos este, pues el proyector, la cámara, las palomitas, todo de, de casa por casa, ¿no? Entonces este, de, en Facebook convocamos a las personas que quieran una función de cine y pues íbamos a su casa y hacíamos todo el montaje de, del cine. Y este, en unas casas nos regalaban perros calientes, nos invitaban a cenar, etc se reunían hasta 15, 20 niños y, y la oh, familia alrededor de, de, de, esa, de, esa, de esa casa y de la película. Bajo lluvia. Ajá, bajo la lluvia. Entonces nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Cómo es posible que, que salir, te encuentres a un público diferente a, a un lugar fijo, no? Entonces ahí está el, la fórmula. O sea, la fórmula es este de no estar en un lugar físico pagando una renta, sino salir, o salir a apropiarse del espacio público, de los parques, este, de las calles, de, de estas ferias que se de estas ferias o bazares que se que se organizan, porque también hemos encontrado que que estas canchas están vandalizadas. Entonces, si están vandalizadas por tanto por, por los mismos jóvenes, por los por las banditas y todo eso, ¿por qué nosotros como como un proyecto cultural, no podemos apropiarnos de este lugar. Vandalizando. Vandalizando, Ajá. este. Sin permiso. Sin permiso a través del cine, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, este, de. Pues es eso, ¿no? Vandalizar, porque detectamos igual, este, la energía eléctrica, no pedimos permiso y, y ahí conectamos el diablito y conectamos la energía eléctrica para el clima, para todo el equipo que necesitamos y, y ahí nos instalamos, ¿no? La gente llega con sus y la sillas, gente llega con sus sillas, con sus refrescos, con su cena, uh -huh. su huevito con jamón. Uh -huh. Pero sí hacemos nosotros esa parte, ¿no? Ya no pedimos permiso, ya nos robamos la luz del parque, ¿no? Pero este de esa esa, esa, esa, esa idea hemos tomado, ¿no? Este, es que le, le llaman este de en el en ética hay una palabra que se llama silogismo y este de y hay uno que se llama sofisma, los sofismas. Entonces hay un falso sofisma este, que hacemos nosotros, de, que dicen, si tú robas, yo por qué no voy a robar. Entonces los mismos estamos aplicando ese falso sofisma si, si los maleantes maltratan el, el, la cancha, porque nosotros no. Y a mí ya me quisieron llevar por la policía. A caso, me, no, me, me, la imagino, policía. Me, me imagino Me imagino. Sí, porque, porque por poner cine sin pedir permiso en un fraccionamiento que no hay nada en ese fraccionamiento todavía ni el Oxxo ha llegado allá entonces fuimos a ese lugar y había muchas infancias entonces yo dije, ah, yo voy a ponerle su película a los niños allá, entonces fui pero yo fui y bajé un switch, pero era de todo el fraccionamiento y llegó la policía, pero no me llevaron pero no me llevaron pero casi, pero no así que este de pues eso es lo que hemos aprendido en este, en este camino no tanto con Bocho Cinema como tanto en el centro cultural como este de, de, de la Caracola y pues este de pues permite conocer el público no y, y luego cuando hablas con, este, con los responsables con los responsables de pues de las instituciones culturales vemos que pues el total desconocimiento de, del, público. del público, ¿no? O sea, ya, ya ya hasta nos trauma eso. Sí, porque de hecho nosotros atendemos diferentes públicos debido a las necesidades que hemos tenido que cubrir. Por ejemplo, en el centro cultural, la gente que asiste es la que tiene el privilegio de tener un vehículo o de tener un salario que le permita asistir a Cinépolis pero que también puede asistir al de nosotros y pagar un boleto o inclusive ir gratis, porque generalmente nosotros hacemos las funciones gratis en el Centro Cultural. Y, no, y, y, el, y cuando hemos estado en otros lados nos damos cuenta precisamente lo que comentaba Freddy. Yo le pregunté a una persona, ¿tú estudiaste en escuela pública? Y me dijo, no, entonces no conoces el público. Le digo, y el público tiene una necesidad económica, de agarrar un, un, un camión y tú no le puedes poner una película a una, una persona que tiene que salir de trabajo o de la escuela nocturna a una hora tarde, porque si tú se lo pones tarde esta persona, no puede desplazarse a su hogar porque no va a tener para un taxi, no para poderse mover, porque no hay la cantidad de dinero suficiente. ¿Y por qué la gente no llega? Eh, un día estaba predicando con un barrendero una persona que se dedica a barrer para para el ayuntamiento y me decía que le encanta el cine y el cine experimental y es y es uh, fanático de Luis Buñuel y conoce a amate Escalante y en un México que no ve cine mexicano que tú veas a una persona que no tiene privilegio económico porque está barriendo una calle que diga que es fanático de amate Escalante y que le gusta tu proyecto de cine entonces tú también tienes que ir conociendo este tipo de personas. Bueno, yo más bien me quedo con las historias porque yo soy la que tengo este gran privilegio, porque mientras Freddy está proyectando, yo tengo el privilegio que no pueden tener todos los que producen el cine, incluso el que está vendiendo en Cinépolis el boleto, no tiene, eh, o todas las grandes industrias, toda la gran industria de cine, no tiene el privilegio que tengo yo, porque estoy yo soy la que hablo con la gente y esa, ese tesoro y esa información es la que nos hace continuar porque conocemos esa historia individual del que barra y le gusta el cine pero no tiene para ir al cine o que gasta su pesito para ir al cine aunque viva muy lejos, pero imagínate cuando te vas a una comunidad donde no tienen cómo salir y aunque le gusta el cine no puede ir y conocerlo y luego nos pasó, ayer fuimos al cine y dijimos, ¿Qué vamos a ver Llegamos a las seis de la tarde y la única película de cine mexicano en la cartelera estaba a las cinco de la tarde, una sola función y ya. Mm. Mm. Entonces, ¿cómo, cómo podemos? Eh, no puedes dejar de trabajar en todas estas formas de llegar, tanto en un centro cultural donde va a llegar en con privilegio, o en la caracola donde llegan las infancias, o al aire libre donde tú estás llevando el trabajo de ustedes que son los que producen, para que otros puedan conocer eso que se está haciendo. O sea, es, un, es algo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. <risa> sí, y hemos en este, de, bueno, en lo que nosotros hacemos, este, pues es como que igual nuestra, nuestra teoría y hipótesis, ¿no? En la ciudad no funciona el cine <risa> al aire libre o, o, o en estos espacios porque las personas pueden elegir. O sea, aquí tú puedes elegir ir al Cinépolis, o sea, tienes dinero, puedes elegir a, a ir a los eventos públicos y todo. Y en las localidades o en las colonias alejadas no. O sea, pues ya este de en la zona donde nosotros este está el centro cultural, es una pues estamos así en el centro histórico, pero toda la gente alrededor pues ya tiene Netflix, tiene internet, tiene las posibilidades de ir al cine y son los que menos asisten al centro cultural, pero sí nos llegan muchos viajeros, mucha gente de, de fuera que ya nos ha conocido, ya tienen como una ruta y hasta o sea, nos hablan por teléfono para, para ir al, al lugar a platicar con nosotros y tomar un café, este, ya nos conocen, ¿no? Entonces, este de, pues esa es la misión que, que tenemos de, de salir a, a estos lugares no, no tradicionales para, para proyectar y este de ganarle un chiquito al narco <risa> sí. porque los niños ahora todos quieren ser narco pero nosotros llegando ahí a algún lugar alguno uno aunque sea va a querer ser la que vende las palomitas o alguno va a querer hacer cine alguno va a querer proyectar cine alguno va a querer ser chofer porque están encontrando algo diferente a lo que es su cotidianidad, ¿no? Ya no quiero ver a mi papá borrachito porque hay la posibilidad de que a lo mejor yo me dedique a vender palomitas sí, en los parques. ya te iban a comprar la máquina, ¿no? Ah, sí, también me iban a comprar mi máquina de palomitas porque ya quieren hacer negocio de otra cosa diferente. <risa> Oigan, pues está, está maravilloso, la verdad es que me los escucho y creo que podríamos seguir escuchándolos un montón de tiempo con, con tantas historias. Y, y la verdad es que sí, sí ya lo decía Freddy, no, no, si bien su proyecto, la idea del proyecto no es nueva, porque pues siempre todo el cine, no la, la, la, las películas de la revolución iban de pueblo en pueblo, las vistas iban de pueblo en pueblo justo con estos personajes que, que la, la, la misma cámara funcionaba como, como proyector y bueno, eh, y ya lo decía Freddy también es, el, el proyecto de la cineteca en los 70 era importante, iban con su camionetita, montaban su proyector de 16 milímetros y, y, y lo pasaban. Y este, sí digo, pero, pero un poco es como regresar, ya lo, ya lo explicó también Carla ahorita, ¿no? Es regresar a los, a, a los orígenes, justo porque estamos tan metidos en una sociedad eh, llena de, de imágenes, pero la mayoría de esas imágenes pues no están están tan chidas, ¿no? El mensaje que dan no está tan, no, no, ni, ni siquiera nos representa. Y ahorita, pues, por lo mismo la, la gente está ávida, ¿no? Los, los chamacos están ávidos de cosas distintas, de cosas nuevas, y ustedes están cumpliendo una labor increíblemente fascinante, que por milagrosa situación, eh, es, es, es es generaron estos espacios para apoyarles, ¿no? Digo, Nunca, se, nunca les, les, les van a dar el dinero que, que verdaderamente se merecen, pero bueno, algo, ya sea mi abuelita, eh, pero es Chile y Agualejo, ¿no? Entonces, <ríe> algo cubre un poquito, el, el, el, les, les ayuda, les apoya, este, pero sí están cubriendo un, un, un nicho de público que, que ya lo explicaron maravillosamente, ¿no? Nada más está pelando, y en ese sentido nos, nos sentimos nosotros... este Completamente identificados, pues porque bueno, no es por no es por darnos de muy acá de la capa, porque, porque no es el caso, pero sí el, el cine experimental estaba como ahí en limbo, hasta que nosotros nos decidimos a, eh, a generar un espacio donde se puede exhibir eh, pues de manera más, no quiero decir profesional, pero sí más seria, ¿no? Y ahora, bueno, pues nos vamos con que hay otros proyectos por ahí. Eh, que están también incursionando en esto, hay más festivales, hay, hay una apertura, ahora la, con la pandemia pues, hubo una apertura a los propios cineastas tradicionales a descubrir que pueden hacer películas sentados en su, en su computadora, ¿no? Entonces, todo eso, esas, esas, digamos, esas son las ideas que queremos compartirle a los, eh, a los asistentes a la caracola, y hemos, hemos eh, generado un... Un programa muy, muy bonito que tiene pues, de todo, ¿no? tiene compilaciones de, de cosas del cine mexicano, un, un homenaje al santo, otro que es una compilación de monstruos del cine mexicano, que también esperemos que eso les, les motive ahí a, a, ver, a buscar las, el origen de esas imágenes, ¿no? buscar esas películas que a mí en lo personal eh, eh, me, me parecían increíblemente... Eh, emocionante, ¿no? Las películas de, de, de monstruos del cine de, de clásico mexicano. Tiene muchos perros, porque la verdad es que hay, hay, hay al menos tres películas de, de perros pero filmadas, ¿no? O sea, no grabadas en, con su celular, sino filmadas, lo cual implica un proceso que ya, bueno, maestro Bund el, el maestro es el maestro porque él es el filmador, ¿no? Él es el, el, el experto especialista en, en, en, en, en el formato antiguo con el que se hacían las películas. Y, eh, y tiene algunas otras cositas ahí que los que, que esperamos inspiren, ya lo decían, no, no sabemos en dónde pueda surgir el siguiente eh, gran cineasta experimental, el siguiente maestro Booth. no, no, una, una, una, le, le decía yo, le, siempre le hago la broma, no sé si Freddy y Carla vieron la película El campo de los sueños, la gente que nos está escuchando, la, el tipo este loco que construye un campo de fútbol de la nada, de béisbol, perdón, medio de la nada, porque en su sueño le decía a una voz, si lo construyes, vendrán, ¿no? Entonces ese es un poco el, el, el juego con el maestro book que venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Si construimos un espacio para el cine experimental, eventualmente vendrá la gente, eventualmente vendrán los apoyos, eventualmente crecerá. Y la verdad es que así ha funcionado, ha funcionado maravillosamente, y pues estamos acá súper contentos de que, para efectos del podcast, pues ya pasó. Entonces, a lo mejor Freddy puede imaginar un poco para nuestra audiencia cómo estuvo la función. Pero para efectos prácticos de la, de, del podcast, pues no ha pasado, ¿no? Va a suceder en, en, en un par de días. Entonces, este, pues estamos muy contentos, la verdad. Ya a mí me emociona muchísimo. Insisto, estuvimos viendo la posibilidad de, de estar ahí, ¿no? De conocer la caracola, de, de, de ver. De ver las caras de los niños con, con con otras películas pero bueno pues no todo se puede en esta vida uh -huh. y, y, y y esperamos que sea una una función maravillosa este y antes no sé cómo vamos de tiempo maestro Bunt, usted, vamos que, que... vamos este ya estamos eh, por cerrar pero Carla Carla anda por acá sí justo por eso preguntaba porque sí, usted... este, podemos podemos tomarnos unos minutos si no hay inconveniente eh, pues, buenísimo. Eh, pues que, que Carla nos, nos comparta sus impresiones. Cuando menos que nos salude, porque el elevado sueldo que le estamos pagando, pues bueno, uh -huh. que justifique un poco. <risa> <risa> no es cierto, no es cierto. ¿Cuál sueldo? La Pero bueno, Carla <risa> Hola, pues, este, qué chido que, que están aquí. Ah, bueno, y bueno, pues sí, prácticamente yo solo me estoy apareciendo para saludar. Está escuchando un poquito de las experiencias que han tenido en las, este, en las proyecciones y demás. Yo, yo, honestamente, sí soy fiel, ¿cómo diríamos? Eh, creyente de que, el, de que las proyecciones al aire libre son un evento que obviamente sea la ciudad o sea un pueblo o sea donde sea van a transformar el entorno urbano el, el entorno público no y que es una de las intervenciones que tendrán que hacerse mucho más de hecho eh, aunque decía no pues es que en la ciudad hay más opciones están los cines está esto está lo otro y tal pero en realidad eh, creo que en la ciudad sí a diferencia por ejemplo de una comunidad pues se va a vivir más como una. Pues sí, como una intervención, ¿no? Y como un evento que, que va a generar ahí alguna, alguna reacción en el público, en la gente. O sea, al final de cuentas son dos tiradas distintas, pero creo que ambas son sumamente valiosas y creo que sí se tendrán que hacer mucho más. Eh, me, me hizo recordar un poco. Eh, alguna vez eh, trabajé haciendo. Pues documentando en este video eh, unas funciones de teatro que eran básicamente todas las funciones, el 90% de las funciones se llevaban a pueblitos, pueblos muy lejanos, ¿no? Que no tenían ni teatro, o sea, las funciones se hacían a veces en un parque, o sea, así, ¿no? Y eran compañías bastante buenas, ¿no? Este, la mayoría eran compañías realmente buenas con obras de teatro de mucha calidad. Y eso me gustó, ¿no? La experiencia de platicar con la gente y de ver a los chavitos, a, pues a las personas del pueblo y demás que contaban su experiencia, ¿no? De estar ahí viendo la obra de teatro. Alguna vez, de hecho, una de las actrices me decía, es que yo ya no sé para qué estamos haciendo esto, siento que ni nos pelan porque a veces sí era una función antes de, no sé, pongamos en la Feria del Pueblo y antes de que tocara no sé, una banda de estas así súper ruidosas, entonces era un relajo, ¿no? Entonces yo le decía, mira, con que uno te haya agarrado la onda es suficiente, ¿no? Eh, poco a poco se va como contagiando el entusiasmo, ¿no? Y me parece que la dinámica también de estas funciones de cine que ustedes han hecho pues es prácticamente la misma, ¿no? Solo son medios un tanto diferentes, pero es el mismo y yo sí creo que habría que hacerlo en muchos más lugares y, y quitarnos igual ciertas ideas, ¿no? Como esto de, ay, no, la ciudad tal vez no, no, sí funciona. Yo pienso que, así como hablaban de la apropiación del territorio, pues sí, en efecto, hasta en las ciudades es una forma de apropiarnos del territorio, ¿no? Porque la gente sale, la gente va a ver qué, hay, qué está pasando ahí, ¿no? Este, algunos se quedan, otros no, y bueno, es creo yo que es de esas experiencias que sí se tienen que, que replicar y pues qué chido que ustedes pues han aguantado y han estado ahí eh, trabajando, ¿no? En esto, haciendo, haciendo estas funciones que la neta, pues yo creo que sí son super chidas, o sea, sí, sí son experiencias que debe haber, ¿no? Uh -huh. Sí, pues el eh, yeah, pero... trabajo es ¿Qué pasó? Te dije que los dejé pero y callados. Ah. No, es el, el retraso, yo creo, que nos quedamos todos así, el retraso que de repente hay en la señal. Pero bueno, sí, yo también me sumo al al, al, pues al, al reconocimiento de, de que hace Carla, porque sí, ya, ya lo dije, ¿no? Hace ratito que cuando supe de qué se trataba, dije yo, yo quiero estar ahí. Eh, y, y, y bien dice Carla, son, son eh, proyectos más que necesarios porque, por ejemplo, con los, con, con los niños, ¿no? las infancias, si, si aspiramos a tener algún este, cambio en nuestra sociedad, en este mundo que cada vez está peor, pues es, es at atacando el problema de, de raíz, entonces es con ellos, es con ellos con quien tenemos que empezar a sembrar las semillas de un pensamiento diferente. Y digo, nosotros que no, no habíamos estado cerca de estos temas, pues nos, nos hace muy felices poder eh, eh, colaborar con proyectos como, como, como el suyo, y, y poder compartirles el, el cine experimental y esta manera distinta ¿no? de, concebir, de concebir la creación audiovisual. Y, y pues bueno, eh, ya, ya le, le decía yo a Freddy que también justo lo que decía Carla del espacio público, a nosotros en, en el otro festival que, que organizamos, el Festival Fauna de, de Cine Animalista, pues nos, nos viene súper bien el espacio público, ¿no? La gente no... Hay un teatro muy bonito acá en Tepoztlán, pero la gente no entra, simplemente no entra, no sé, no no no sé por qué razón. Pero en, en, en la plaza pública, pues sí le puedes llegar ahí a más, este, a más gente... Y, eh, y le decía a Freddy lástima que están tan lejos y no me traía la Caracola cada cada festival acá para poder pasar pasar este películas, pero pues creo que me, creo que me saldría más barato a, a pepenarme una por acá que, que mandarlos traer porque sí sí está Pero bueno, a, algún día algún día se nos hará este poder estar en una función en, en la Caracola. Esperemos que este año sea el primero de, de muchas otras colaboraciones, esta que esta esta función que que tendremos, que tuvimos eh, en, en, eh, como inicio de la, de la gira Ultracinema 2022. Esperemos que, que sea la primera de, de muchas y, y pues igual agradecerles el tiempo que se, que se tomaron para platicarnos todo esto. Eh, hay muchas más historias, seguro. No dejes, Fred, no dejes que se lleve la policía a Carla, por favor, porque entonces ¿quién, este, va, ¿quién va a recibir a los invitados? ¿no? Y bueno, ma maestro Bunt, ¿qué, qué, ¿qué nos cuenta usted? ¿Cómo ve? ¿Ya, yo, ¿Ya está haciendo planes para tener su caracola? Yo, yo la verdad es que desde hace, desde hace muchos años, por eso también cuando, cuando me enteré de, de esta iniciativa, eh, yo la verdad desde hace muchos años eh, leía hace mucho, hace, pues yo creo que ya cerca de 25 años, yo todavía tenía cabello. Este, uh -huh. eh, eh, había leído, había leído una, una iniciativa muy locochona de Kate Howe y de Melinda Stone que eran, o no sé si sean este, cineastas eh, del Super 8 y se llevaban en California, se trepaban con, en una van con, unos, con su proyector Super 8 y recorrían varias localidades y la verdad es que es que me me, me, me me interesa muchísimo y me gusta muchísimo esa iniciativa. Para mí es, es envidiable poder viajar a través de distintos lugares y, y llevar cine diferente. Y, y, y, y, y, y pues debe ser extraordinariamente enriquecedor lo que nos platica Carla, de platicar con, con la gente. No sé, a mí se me antoja como... Y, platicaba nuestra Carla, que, que, que, le tocó, que le tocó documentar funciones de teatro, a mí se me antoja muchísimo documentarlos a ustedes, ¿no? Este, y, y, y su iniciativa y, y, y ver esa interacción con el público y me hace mucho eco. No es precisamente una, es, es, no es una iniciativa tan, tan, tan similar, pero sí tiene como el mismo espíritu una iniciativa que está en, en, en Costa Rica de unos amigos que se llama Filmoteca Cine Arte, que lleva justamente cine a las comunidades más, más alejadas de, de, del país. Eh, y, y la verdad es que sí, me, me, me entusiasma muchísimo escucharlos y... Además, me gustan los bochos, entonces este, me hubiera encantado ver aquel, aquel bocho cinema. Eh, eh, eh, y, y además, eh, lo, lo, lo, lo que me ha detenido es que no manejo ni mi destino, entonces, este, con los precios de la gasolina últimamente, está, está, está tremendo, pero me, me, me, me, me encantó escucharlos y además como como lo que decía Micha hace rato, ¿no? Que este cine de la revolución se llevaba, digamos, como a, a todos, a, a varios lugares. Pues es el origen mismo del cine, yo creo, ¿no? Que, esta, que, que, que el cine empezó pues, a, a generar adeptos y a generar espectadores. Gracias justamente a, a todos estos esfuerzos de, de llevar el cine a, a, a otros lugares. La verdad, a mí me estoy... Me estoy este, pues voy a, voy a preguntar cuánto, cuánto están vendiendo esas combis por aquí. No tengo, visa, no tengo visa gringa, así que sí me tendría me tendría que esconder en, en la propia combi. Este. Pues a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno. No, pero pues puedes conseguir un, un, una... Yo creo que sí te la dan, Maestro no, no, estoy tentado, tentado conseguirla, algo. pero pero pues, no sé quién manejaría eso ya sería asunto de otro documental no pues sería... ya yo yo tranquilamente me pagas el pasaje yo voy hasta allá yo la manejo yo sí Ay, tengo no. visa entonces igual no te ah, bueno preocupes, te, entonces te sí, regresas en avión igual yo me regreso en, en avión <risa> pero ya, si yo, no, ya les contaremos no, pero, pero pero sí fuera de, de, de, de WhatsApp, sí es sí yo creo que es una una iniciativa que les, les felicito mucho y, no, y, y pues me, onda, se me antoja qué qué un montón y, y a, antes de empezar la grabación pues les platicaba que yo no conozco Campeche, entonces pues sería la ocasión ideal para, para visitar la, la ciudad amurallada. no Pues sí, vamos a, a empezar a planear el Buntocinema. <risa> dejado no, a punto porque luego se me, se me olvida ya, ya te voy a empezar a cobrar ¿eh? por, por mis ideas fantásticas Pero bueno, Freddy, Carla Un verdadero placer Algunas palabras finales que, que quieran dar Para invitar a la gente Digo, ya pasó la función para estas alturas Que salga el podcast, pero pues igual invítenos a las demás actividades de La Caracola Bueno, lo que mencionaban este de, Del público en la ciudad este, para ello nosotros pensamos en un proyecto que se llama el Festival del Telol, que es apropiarnos de, de parques abandonados, así en ruinas y alejados de la ciudad. Oscuros. Oscuros. Y hacemos ahí el Festival de, de Telol, que ponemos cortometrajes ahorita de pues, nivel internacional del género del terror y película mexicana que trate sobre pues, el tema, ¿no? Ahorita vamos a poner este año el 27-28 de octubre. Vamos a poner la película El Escapulario, donde actúa este, pues un actor muy conocido del cine mexicano, que es campechano, Manuel Dondé, que es el actor desconocido, que tiene como 200 películas y, y aquí en Campeche no se conoce mucho. Y, y una de ideas que tenemos de, sobre el Festival de Teloles, igual que, que en el Festival de Guadalajara, de llevarlo a un cementerio, ¿no? y aquí en Campeche hay un cementerio frente al mar, frente al malecón, este, pues vamos a ver, a conseguir permisos, a tocar puertas, a ver si algún día se nos hace proyectar macario ahí en el, en el cementerio. Así que nosotros vamos a estar trabajando ahorita, bueno, con la Caracol, ya tenemos varios este, de eventos este mes, este, ya estamos igual en la organización del Festival de telón y pues igual para la reinauguración del Brazo Fuerte, igual con las con las películas y todo eso, este de ahorita empieza, empezamos con la Semana del Cine Mexicano también, así que pues hay bastantes actividades ahorita, este pues lo que nos quieran seguir, estamos como Bocho Cinema en, en las redes sociales, La Caracola, y pues ahí pueden seguir las actividades y cosas, y, y ya si alguien tiene presupuesto y nos quiere llevar a la Ciudad de México a otro lugar, pues nosotros con mucho gusto no. Sacamos números y nos vamos Fantástico, fantástico Pues ya saben, amigos de, de, de Campeche Si andan por allá, eh, pues no, no no, duden en invitar a, a la Caracola A su evento, sea el que sea Siempre le va a dar un toque especial eh, Y pues igual vamos a empezar a juntar nuestros pesitos A lo mejor los podemos traer a Tepos algún día Pero bueno, por lo pronto, pues aprovechen ustedes que lo tienen ya nos dejaron aquí con la, con la cabeza revuelta, con ganas de, de hacer nuestra, nuestra propia caracola. Y pues recordarles que, bueno, para efectos de, del podcast ya hubo una función de cine experimental mexicano eh, pensado en las infancias en esta maravillosa caracola. Y, y pues bueno, en cuanto tengamos imágenes, eh, se, las, se las compartimos porque seguramente aquello va a estar fantástico. Ya, Freddy, ustedes no las van a ver pero Freddy durante toda la, la, todo el programa nos estuvo deleitando con una especie de carrusel de imágenes detrás de, de, su, de, su, de, de, de su pantalla, y, y la verdad es que cada, cada, cada que cada que pone una nueva, pues mm. insisto, yo no sé, le, le voy a vender mi alma al diablo, igual les caigo, les caigo el sábado, ¿no? No es cierto, pero no, no, me, da, no me da tiempo para, para llegar el mm. sábado, pero bueno, pues un placer, un verdadero deleite de haberlos tenido por acá, Freddy y Carla, los, eh, eh, las, las mentes creativas detrás de la Caracola, eh, que insisto, espero que esta sea la, la, la primera colaboración con Ultracinema eh, y, eh, y, y, y la Caracola, la primera de muchas. Y pues los, los escuchamos, eh, eh, digo, los vemos eh, pronto, esperemos verlos pronto. Y bueno, por lo pronto a nuestros radioescuchas, escuchas, podcast escuchas, los invitamos para que nos... Eh, eh, escuchen la próxima semana, vamos a seguir teniendo información sobre la Giro Ultracinema Busquen las funciones cercanas a su, a su localidad Ahora sí, como, como nunca antes, Ultracinema eh, va a recorrer el, el país las, La Giro Ultracinema abarcará desde el mismísimo Tijuana hasta Mérida, pasando por Campeche eh, Monterrey, Guadalajara, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Jalapa, etcétera, Cantidad de, de, de, de cosas que ya les iremos, eh, de, de sedes que les iremos contando. Por lo pronto, pues lo dejamos por acá. Muchas gracias, eh, Carla, por pasar a saludar. <ríe> Muchas gracias, Maestro Bunt, por... Eh, por eh, hacerse un espacio en su apretada agenda allá en, en Monterrey canadiense. Y sobre todo, muchas gracias a Freddy y a Carla, pues, por contarnos sobre mucho contarnos más sobre este maravilloso proyecto. Y, este, pues, mucha suerte en la función. Tomen muchas fotos y nos las mandan. Claro. Sí. Muchas, muchas gracias. Gusto. Bueno, no, no se vayan Freddy y Carla, no se vayan. Aquí vamos a cortar el programa, pero bueno, ustedes ahorita Aquí. seguimos. Nos escuchamos en la que sigue.